Pueden ver ese joystick al costado del menú principal. Pues bueno, el modo de batalla ya llegó a Marvel Snap y es momento de probarlo. muchachos, esta es una de las cosas más esperadas del juego los desarrolladores han cumplido con el tiempo de entrega y aquí tenemos el modo de batalla amistosa pero antes de entrar a eso, quiero hacer un pequeño paréntesis acá y vamos a la tienda de tokens rapidito para que se pueda confirmar algo también que había una gran duda entre la gente, que era que las cartas, si es que las cartas de que iban a dropear de serie 5 a serie 4, de serie 4 a serie 3, se iban a actualizar los precios en toques y se mantenía piñada a ver, yo tengo She Hulk que se encuentra piñada de hace una semana un poco más le estaba opinando y estaba en 3000 tokens pero ahora con el parche con la llegada del parche se ha actualizado el precio a 1000 tokens pero bien ahora entramos en materia directamente a lo que se refiere el título del video. vamos a ir a este joystick que está acá al costadito y dice batalla amistosa por fin la tenemos por fin ha llegado tenemos acá la batalla amistosa miren se levante toda esta con animación y toda la, la cosa esta y Luego que entramos a esto tenemos dos opciones, la primera opción dice crear que es para que tú crees la partida y la siguiente opción dice para que te unas a la partida. Una vez que tú pones la segunda opción te dice pídele el código a tu amigo, ¿no? en este caso cuando tú creas la partida se va a generar un código, incluso acá debajo dice se te generará un código, o sea esto está súper intuitivo. Ahora... En las reglas, en esta parte de acá, si tú ves, en este, en este lugar hay el mazo que tú vas a usar para esta partida. Recuerda que este mazo, una vez que lo pones, no lo puedes cambiar durante toda la batalla. Luego dice crear para que generes el código y pues invites a tu amigo. Y luego tienes acá las reglas. A ver, incluso acá debajo dice región, US East, ¿no? O sea, Estados Unidos, este dice que es la región. Pero acuérdense que esto ahorita es cross region, que es totalmente para todos. O sea, tú puedes invitar a tu amigo, si estás acá en Latinoamérica, puedes invitar a un amigo de Europa... O un amigo de Asia de repente por ahí y vas a poder pelear con él. Pero bien, entonces reglas, ¿qué dice acá? Reglas del modo batalla, así es como funciona. ¿eh? ¿Cómo ganar? Para cada jugador, cada jugador empieza con 10 de salud. Para derrotar a tu oponente tienes que infligirle 10 de daño en una serie de rondas vamos a ver hasta cuántas rondas se pueden llegar si ganas una ronda le infliges al jugador contrario un daño igual al valor del cubo recuerden que esto es muy similar a las mecánicas de apuestas de cubos y pérdidas de cubos o ganancias de cubos pero esta vez es con vida y en este caso son 10 puntos mayores apuestas dicen rojo todavía a partir de la ronda 5 la partida empieza con un snap o sea esto quiere ¿por qué hacen esto porque creo que quieren acelerar el tiempo también no, quiere, no quieren que sea algo que se vuelva muy tedioso o, o que demore tanto la partida, ¿no? Eh, solo se necesita que un jugador haga snap para alcanzar el máximo de 8 cubos. O sea, imagínate que ya, ya la partida comienza con snap y si cualquiera de los dos hace snap, entonces ya se comienzan, se comienzan las apuestas grandes de 8 puntos de vida u 8 cubos. Este modo no otorga potenciadores ni recompensas de rangos. Esto es muy importante, muchachos. ¿eh? Yo lo que sí me lo que falta ver acá. Es solamente, porque a ver, acá te dice que no, una, no te da potenciadores para tus cartas y lo otro es que no hay recompensas de rango. O sea, quiere decir, no hay misiones, no, las misiones me parece que acá no pueden usarse, no valen, acá no las puedes, por más que juegues las cartas que te piden, las misiones, acá me parece que no, vas a, no va a valer, parece. Pero esto lo vamos a probar ahorita, miren, voy a retroceder un rato y voy a irme a la parte de mis... Pase de temporada mi experiencia, ahorita estoy en 745 puntos de pase de temporada Hay que ver si eso aumenta o no aumenta al momento de entrar a la batalla Y lo otro es que acá también tengo misiones y dice juega cartas de coste 4 y juega cartas nada más O sea que esto es muy general todavía, o sea acá independientemente a lo que juegue debería de sumar esta segunda misión Entonces voy a crear la sala, ya vamos a poner nuevamente acá el joystick, vamos a entrar a la batalla amistosa Ok y luego le vamos a dar, este es el mazo que estoy utilizando y vamos, estamos acá en la parte de crear y le voy a dar crear aquí. Cuando, se, cuando yo hago o aprieto este botón se va a generar un código por lo que estoy viendo. Ahora, este código de acá lo puedes compartir a algún amigo al que quieras invitar a que se una a la batalla. En mi caso ahorita voy a compartirlo en el grupo de WhatsApp y cualquier persona que se anime ahorita dentro de los que se encuentran ahí disponibles, se anime a pelear pues va a aparecer acá en el video y sobre todo eh, por primera vez acá en, en el canal de YouTube probando la batalla en modo amistoso. Bien, entonces acabamos de encontrar a Alguien, acá justamente una, un Seguidor ha respondido, Argón. Vamos a ver Argón, me pone ahí, me señala con Spider-Man, estoy dejando la pantalla grande Completa muchachos, para que se pueda ver totalmente Todo el funcionamiento y todo el mecanismo De este modo de batalla, ahorita Tengo para jugar solamente a gente 13 Vamos a jugarla, vamos a jugarla por acá nomás Vamos a jugarla por acá sin problema Ah, y hay otra cosita también que ha pasado acá Que han nerfeado y han bufado también eh, Cartas, en este caso lo nerfearon Al líder, pues esto acá es una noticia inesperada porque muchos no sabían que le iban a nerfear de esta manera al revelarse copia todas las cartas que tu oponente haya jugado a la derecha de aquí pero en tu lado no o sea donde tú juegues el líder a la derecha va a copiar todas las cartas que tu oponente haya jugado en todas las demás ubicaciones eh, ok vamos a hacer esto acá sí vamos a darle ahorita si se están dando cuenta hay un cubo que está en el medio de color rojo. Que eso viene a representar los puntos de salud. Y acá si te das cuenta. Nosotros hemos perdido también un punto de salud. Cada uno debajo tiene 10 puntos de salud totales. Y, la, y los, los verdes vendrían a ser la salud que tienes disponible. Y los rojos vendrían a ser la salud que te van quitando. no, lo, lo que tienes menos. Si llegas. Si te pones todo en rojito. Pues pierdes la batalla. Así de fácil. A ver ahora acá. Vamos a dar White Queen acá rapidito. Vamos a tratar de, de fortalecer nuestro Nexus un poco. Ok, hasta ahí está genial Nos ha dado un Spectrum ahí, perfecto Que Spectrum acá no me va a servir ¡Oh, me tiras Sandman, viejo! ¡Me tiras Counter! Ya Vamos a jugar esto por acá Él también tiene para jugar una sola carta Así que por ese lado, por ese lado, por ese lado Acá yo creo que jugaría en este lado de acá Y está Él va, él va a comenzar a ir seguramente al Nexus Va a comenzar a atacar fuerte acá Y esperemos que no sea solamente una carta de... de ok, perfecto, estamos bien ya, acá estamos bien. Acá podemos tirar incluso... A ver, ¿cuántas cartas tiene? Él tiene cinco cartas en la mano, ¿verdad? Yo hasta podría tirar Ronan y después podría tirar a Aero sin problema, ¿eh? Sí. Porque si yo tiro, si yo tiro líder acá en Nexus, no, no vale. Entonces, Ronan creo que está bien. Vamos a tirar acá oh, el Snap de una snap. vez. Ya, vamos a tirar el Snap y vamos a buscarla, viejo. Y se retiró el oponente, ya. Victoria. A ver, cuando pasa esto... A ver, miren, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita el oponente, si se han dado cuenta, de lo que tenía la vida en rojo, pasó a negrito. O sea, quiere decir que esa vida la perdió. Entonces, ahí están los indicadores. Verde, rojo y oscuro o ausencia, en todo caso, de color. ¿no? Ahora, acá le pones todo listo y te conectas con la siguiente partida. A ver, vamos a ver qué tal va la cosa. Si se dan cuenta, ahora mi oponente tiene eh, pues una, un cuadrito ausente y luego tiene otro, un cuadrito rojo, así como yo también tengo un cuadrito rojo ahí, ¿no? Que es la vida que tú puedes perder, ¿no? O sea, es lo que está en juego, mejor dicho. La vida que está en juego versus la vida que él ya perdió más los otros 8, 8 puntitos verdes que tiene todavía disponible. Veamos entonces. Ahí está, embajada de Wakanda. Eh, Acá no me conviene poner a la izquierda. Tengo Shang-Chi, así que acá no me conviene poner a la izquierda. Esto vamos a dejarlo acá. Esto lo ponemos por aquí. Ya está. Eh, vamos a ver. Perfecto, sale Colossus ahí. Ya, vamos a ver qué tal. Eh, mmm, White Queen acá está, está buenísima. Vamos a poner Sentinel también a la derecha. Tenemos que ir con Killing. No me está tocando algo demasiado bueno. No tengo una mano muy buena como para poner snap ahorita. Pero creo que cualquier rato lo puedo hacer. ¿eh? Vamos a ver qué va a hacer ahora. Él va a seguir poniendo cartas ahí. Está tratando de llenar. Este Él tiene... Este debe ser más... Pero tiene Sandman, ¿verdad? Claro, ese es Spectrum sí o sí. Ya, si yo tiro White Queen ahí a la derecha, no voy a poder hacer mucho. Entonces, esto quiere decir acá que tengo que tratar de ganar Killing de una vez. Que eso sería mi, mi, caballito, mi caballito de batalla. Claro, sería mi caballito de batalla. Y él seguramente se va a tratar de ir a atacar al medio también. Lo bueno es que tenemos a shang viejo que está listo para poder depredar todo ahí, ¿eh? O sea, por ese lado estamos bien. Ok, él eh, decidió jugar, tiene destroyer. Vamos a tirarle. Acá me parece que se puede hacer. Eh, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Eh, acá. ¡Han me... hecho snap! Ya. Me hace snap. Muy bien, me haces snap. Hmm. Acá solamente basta ganar dos, nada más ya, Acá solamente basta ganar Acá voy a poner aero Y de ahí puedo tirar Shang-Chi y algo más, ¿verdad? Creo, y no hay ningún problema Solamente eso, nada más vamos, vamos a aceptarle el snap, vamos a hacerla Él, pues puede ser que juegue también a la izquierda Tiene que llenar ubicación ahí, ok, ya Está bien ¡Profesor X! ¡Perro! Pero qué perro, viejo Está bien, ¿eh? ¿eh? No tengo para ganarla acá, ¿verdad? No tengo para ganarla acá, viejo. Tiró profesor X, era una buena carta. Podía hacerlo. Ahí sí celebras, ¿no? Ahí sí celebras. Eh, tengo para llegar 7. Es que este man tiene 15. Yo también voy a tener a lo mucho 15 también con Devil. Y ahí es donde pierdo yo. No llego ni siquiera a empatarle. Si pudiese empatarle, igual por diferencia de puntos, me gana. Ok, vamos a darle. Los retiramos. Hemos perdido. Mira, mira, ve cómo sale el trueno. Y me Escafe. quita justamente los dos puntos. No es como si te tirasen un navajazo. Pierdes los dos puntos de vida. Y yo ya me quedé ahora ahí en erito, ¿no? Vamos a darle. A ver, siguiente partida. Vamos a ver. Ahora, él tiene... Solamente 9 puntos de vida Yo tengo 8 nada más Así que yo voy perdiendo acá Y vamos en la tercera ronda Muy bien, vamos a tirar acá esto Comienzo con Quinjet No me sale Sabu todavía, viejo Por favor, Sabu, tienes que aparecer acá ¿Por qué no apareces? Ya, Sokovia mm, Me tira una carta igual de, de curva eh. Eso, eso me molesta un poco Porque me tira carta de curva Y ya no voy a poder jugar cómodo acá ya Podía haber jugado dos veces el man este Sentinel y ahora no voy a poder. Pero bueno, vamos a jugar esto acá. Igual el Morak también me, me molesta bastante esta ubicación ahorita. No, no sé si hay restricción de ubicaciones. Creo que no, eh. Creo que no hay restricción de ubicaciones. Ok, Rock Slide está bueno. Mm, pero ahorita no sé si Rock Slide me sirva. La verdad acá prefiero jugar algo, algo que sea más contundente. Rock Slide lo puedo dejar para después. Ok, a la derecha le puede ser que se juegue líder al medio después. Ok, de ahí, perfecto. Mm, ya. Yeah. Yo creo que acá, espérate, él me va ganando, ¿verdad? Ya, yeah, entonces, esto se puede poner aquí. Le podría tratar de desarticular todo. Podríamos poner esto aero acá y le desarticulamos un poco la jugada. Esa es una opción. Pero igual él va a seguir ganando, probablemente. Puede ser que ponga Antman también acá. Él probablemente va a querer poner armor también, puede ser. Así que me voy por esta jugada ahorita. Claw, ok, genial. Esa es una buena jugada. Listo. Ahí nosotros. Él sigue ganando todavía. Bien. Y estamos en el turno final, ¿verdad? Mm. ¿Cómo podemos hacer aquí? ¿Puedo ganar a la izquierda si quiero? Pero no me queda mucho margen para ganar en los otros lugares. Eh, vamos a ver si entonces acá Shang-Chi creo. Y esto puede ir acá. Y de repente, quién sabe. Porque el líder acá no creo que me ayude mucho, ¿eh? Bueno, vamos a tirarle Snap para poder acelerar un poquito las cosas, ¿sí? Vamos a tirar el Snap acá para acelerar un poco las cosas. Vamos a ver qué tal. Se rindió, Victoria. ok, no tenía nada en la mano Parece, y pues bueno, ya se rindió ahí Estamos, miren, be, ahorita Estamos empates todavía, todo listo es más, tú puedes abandonar la batalla si quieres Acá hay un botón a la izquierda para que abandones la batalla Pero, pues, ahí le damos En todo listo y seguimos en la siguiente partida Hasta el momento Hasta el momento eh, Parece Más o menos, vamos cerca de 10 minutos en juego vamos a, vamos a contabilizar el tiempo total A ver cuánto nos ha tomado Hacer toda esta pelea, eh yo creo que va entre 15 a 20 minutos Incluso puede llegar, quién sabe, hasta media hora En el caso más extremo seguramente Acá ha llegado la balsa Sino que claro, siempre va a ser el tema De qué tanto también se demore cada jugador en decidir su turno O sea, o en consumir todo el tiempo que le ofrece también cada turno ¿verdad? Eso también hace que el, el tiempo se prolongue un poquito más Pero es normal que usen el tiempo para pensar también eh, ok, esto acá sí eh, Lo malo de esto de la Tilan es que me puede poner cartas o bien me puede poner cartas de coste 1 que necesita Que necesito, oh, a ver, vamos a ver Estamos bien todavía en la balsa Él tiene también varias cartas pequeñas acá Necesito una carta de coste 1 Para poder para poder este, Llenar la balsa, no estoy seguro si yo voy a hacerlo Primero, no me salió eh, nada bueno acá Acá este es un problema Porque él probablemente va a llenar la balsa ahorita Él puede ser que sí tenga las cartas Cartas 2 de repente para llenar Probablemente sí. A ver, vamos a ver qué va a hacer acá el, el usuario. Ahorita, mm. Mr. Fantastic, ¿no? Las cartas van a costar 5. Él también solamente tenía para poner una carta. No podía jugar más. Mira, ve cómo son las cosas, ¿eh? No había más que hacer. Y ahora lo que queda acá es jugar. Mm, incómodo para jugar acá, ¿eh? El armor acá le, le da muy bien. Y acá no, no me queda otra que poner este Munger. Estoy, estoy en eso. Ambos vamos a reclamar la balsa ahorita. Y vamos a ver qué tal va. Ok. Balsa. Me da un gigante. Es un buen drop de 0. De es un buen drop de 6, mejor dicho. Él va a ganar ahí. Va a poner Colossus ahí. Seguramente va a poner... este Tiene Destroyer para jugar. Ya, ya no puedo jugar nada más, ¿verdad? Ese es el problema. Esto acá... Él va ganando segundo, ¿verdad? Ya yeah. mm. Ok ¿Pero ¿cómo le, cómo le gano acá? No, o sea, tengo Shang-Chi No tengo nada más para jugar Eso es lo malo Y si me quedo con Shang-Chi solo Me termina ganando la partida Complicado, ¿no? Y Devil Dinosaur acá No va a alcanzar tampoco para ganar Complicada la situación, viejo No se puede No, no se puede Está bueno hasta ahorita, si se dan cuenta ¡Escape! No, me estoy robando a Sabu eh? No estoy robando a Sabu eh? Estamos ahorita ahí todavía Esta es la cuarta ronda Esto digamos que se está Alargando un poco, pero ya mira Acá es donde comienza la ronda 5 y la apuesta ya comienza Al doble, o sea, el juego se, Los desarrolladores se han dado cuenta que con este modo se, Si no hacen esto Incluso podría durar hasta el doble de tiempo Entonces lo que están haciendo acá es tratar de Hacer que esto sea más rápido Ok, sale ant ahí Ojalá que no tenga armor, nada más esto haría que shang sea muy bueno. ¡Oh my god! Establece su poder básico original. Oye, eso está interesante. ¿eh? Ya tenemos a Shadow King por fin acá. Uy, estos efectos continuos se duplican. Pues acá seguramente voy a utilizar Warpath. Vamos a dejar al otro lado nada más armor para, para dejar eh, el espacio ahí para que shang se pueda desenvolver bien. Muy bien, vamos a ver acá. De esa forma tengo dos opciones y puedo hacer... Ya, por fin viejo, por fin. ya era hora, ya que vengas, ya. Vamos, snap viejo, vamos, ya está. Ya, ahí a, vamos a comenzar a acelerar las cosas acá, eh. Han hecho Él también snap. hace snap, muy bien. Vamos con los 8 puntos, 7 puntos. O sea, esta de acá es una del todo nada. Acá se puede resumir, acá se decide toda la partida de una vez. Muy bien. Me gusta, me gusta. Ya, eh, ambos estamos confiados de que tenemos buena mano. Él ahora con armor va a proteger. Acá mis, mis dos lugares van a ser el medio y la derecha, creo. Va a depender lo que también tire la mansión X, ¿eh? Porque si no, es F, viejo. Ojo que Shadow King también comba con Sabu, Muy bien. Ok. Mm, no no hubiese gustado que me, que me convierta ahí, no importa. Mm, ya. Yeah. Ya se protegió, ¿verdad? Ahora, el poder original. Uy, esto va a estar genial, viejo, ¿eh? Poder original. Vamos a ver si después esto lo podemos usar bien, ¿ya? Eh, vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto. Y mira, puedo utilizar dos Shadow King viejo acá. Eh, no sé, yo no quiero utilizar Shanshi todavía, creo que podría Podría ser útil acá. Vamos a ver, ya. ¿eh? <ríe> esto va a estar bueno, eh. No sé si ponerlo acá para ayudarle un poquito. A, a Sabu, eh. Puede ser que sí, ¿no? A ver. Ay... No, pues está bien, está bien Vamos a poder copiar a Shang-Chi y a Shadow King Debía haber hecho el orden primero con... Con este señor de... Claro, debía haber salzado primero Munger Pero igual está bien, ok Ya, ahí Warpath se va a proteger Perfecto Estamos en turno 5 Puede ser que acá convenga lanzar esto Hmm... Puede ser que acá convenga lanzar esto. Ah, no, perdón. Él sí si juega. Él no va a querer jugar al, al medio. Esa es una posibilidad. Pero la otra es jugar cosas más pequeñas nada más. Lo cual no me convendría. O sea, jugar esto acá y que le ponga todo el poder nuevamente original. Yo no sé si los va a cambiar esto a 3, 1. No, verdad, debería ser así, ¿no? Y a 5 esto. Y no sé si voy a poder ganar así, pero está interesante igual poder intentarlo, ¿eh? Vamos a hacer esto acá. Y vamos a ver si funciona. Ah, no. Ah, no. ¿Qué va a hacer este... Uh, ok. Pero de todas maneras, ¿eh? Está complicadito acá. Ya, mira, me sale Spider-Man acá después de 10.000 años. Ya. Vamos a tirar Shadow King. Todos tienen el mismo poder ahorita. Igual por probar, eh. Quiero, quiero ver cómo funciona esta cosa, eh. Quiero ver cómo funciona esta cosa. Está, está bueno. Vamos a tirar Shadow King. Shanshi. Y vamos, vamos a ver qué tal, eh. Porque igual el Warpada ha perdido ya su poder, ya. Vamos a tirar acá Shadow King por todos lados, viejo. Shadow King fiesta. Quiero ver cómo funciona esta carta ahorita. Ya, ahí está. Al todo nada. Al todo nada. El destroyer. De Spectrum. Ya, ok. Está bueno. A ver, Shadow King. A ver, ¿qué hace Shadow King? Ah, no llega igual, ¿eh? No llegaba igual. Pero de todas maneras, mira, mira lo que acaba de hacer ahí. Interesante el Shadow King. Yo perdí la partida, ¿eh? Bien, derrota, viejo. Vamos, ahí. Me, ahí, me ha gustado. Hemos hecho cinco rondas. He perdido. Y acá mi oponente ha ganado totalmente. Como ven, incluso está la coronita ahí del, del dinosaurio, lo cual está buenísimo. Y hemos tenido cinco partidas. ¿Cuánto ha durado en total esto ahorita? A ver, ¿de qué hora salió esto de acá? Ya, yeah, esto ha durado aproximadamente 16 minutos, muchachos. Contabilizando, contabilizando más o menos el tiempo de duración de la batalla. Han sido 16 minutos, ¿sí? Esto... Es algo bastante bueno porque para Los torneos si es que se vayan a generar En formatos similares como este o si es que Los torneos comienzan inicialmente con los Modos de batalla probablemente Pues los tiempos van a ser Muy óptimos y va a ser que los, los torneos Puedan avanzar también más rápido con grandes Volúmenes de personas participando Porque miren en otros juegos como He visto por ejemplo como Hearthstone O otros juegos que he jugado antes He visto que los torneos o el mismo O otros juegos también que he visto sin necesidad de jugar He visto que los torneos entre cuando va en entre dos puede llegar a demorar hasta una hora pero acá con Marvel Snap, el, esta mecánica que han puesto a partir de la, del, de la batalla número 5, que, que ya inicias con un Snap, hace que esto pueda ser más fluido, pueda ser más rápido y puede hacer que los oponentes o que la experiencia de combate pueda ser mucho más amena, mucho más, eh, digamos, que, se, que pueda que puedas concluirse todo, cerrar todo más rápido. Este modo de batalla hasta el momento no le encuentro algo negativo, creo que todo lo que tiene suma bastante para el desarrollo del mismo juego, para el crecimiento de la comunidad del mismo juego, porque así creo yo que mucha gente, incluso mucha gente que quería pelear con sus amigos o amigos de otros países, por fin lo van a poder hacer, van a poder conectarse de alguna manera y van a poder desarrollarse encuentros amistosos que van a ser muy fluidos, la experiencia va a ser muy buena y sobre todo este modo que no te, no se siente tedioso, no creo que lo único sería de repente la libertad de poder de elegir otro mazo no de que de repente te den tres mazos para escoger o dos mazos para escoger y de repente por ahí vayas variando, porque tú con Conforme vayas, vayas este, eh, peleando partida tras partida, te vas a ir dando cuenta que pues eh, ya conoces todas las cartas del adversario, ya sabes contra lo que estás jugando, ¿verdad? O sea, sabes con, con lo que está contra, contra qué mazo estás jugando, entonces vas a... Va a ser más predecible todo, pero si fuese cambio de mazos ya, ya, ya le agregas un factor más ahí para, para que tu oponente no le sea tan fácil adivinar todas las jugadas que puedas hacer, o ya lo que tienes en el mazo pues a partir del, de la ronda 4 o ronda 5 de repente, no o sea a partir de esas batallas ya, ya sabes lo que te está jugando todas las cartas de tu oponente y ya más o menos sabes cómo pe que pelear alrededor, pero... Esto me parece que sería lo única, la única observación que tendría para ellos. Por lo otro, la generación de códigos me parece genial. Viejo, que estén generando los códigos así. Y sea todo tan rápido. Generas el código, se lo pasas a alguien. Alguien entra a la batalla y pasa la batalla así de rápido. O sea, me gusta cómo han implementado esto, la verdad. Felicitaciones al equipo de desarrollo, al menos en esto. Me parece que lo han hecho bastante, pero bastante bien. Y, y dentro de lo minimalista que es el estilo del juego también. no El hecho de que todo sea muy sencillo de ver, muy rápido también de, de que puedas observar las opciones ¿no? y que sea muy sencillo, que no esté tan entreverado de colores, de diseños no, es, es muy minimalista y eso creo que también va a ayudar bastante a que incluso los nuevos jugadores puedan adaptarse muy rápido a este modo de batalla ahora, hay algo que quedó pendiente por revisar miren, ¿sumó o no sumó al final las misiones? no no suma las misiones, no, te, no da potenciadores tampoco, tal cual como dijeron ahora, en el pase de temporada no dieron tampoco experiencia Mira, el pase de temporada tampoco no suma experiencia con estos combates, lo cual también hace de que estos combates sean eh, realmente por el hecho de querer batallar con un amigo y no por el hecho de querer eh, mamutear como se decía antes, o querer comenzar a aprovechar el bosteo de experiencia, no haciendo combates rápidos esto no suma en nada, lo cual está creo que bastante bien, es como debería de ser, creo que en eso han pensado muy bien también los desarrolladores en quitar esos incentivos para que no se vaya a tergiversar la batalla amistosa. Muchachos, y aquí en ha habido nerfe y bosteos. Vamos a revisar eso rapidito sobre este tema de lo que ha pasado acá. Y miren, lo primero que vamos a ver es Walvorine. Walvorine aquí, vamos a poner este Walvorine acá para que se pueda ver mejor. Este Walvorine le han eh, bajado el poder en uno. Ustedes dirán, no, ya lo mataron al Wolverine, Pero bueno, ahora vamos a ver acá. Dice la habilidad. Cuando esta carta se destruye o se descarta. Se regenera en una ubicación al azar con más dos de poder. Eso está muy interesante. Ese bosteo de Spider-Man. Aunque más 2 de poder no parezca mucho, pero la verdad sí, en un mazo de destrucción creo que Wolverine podría llegar a costar bastante si estás tirándole un Carnage en un lado, luego tiras Deadlock en otro lado. Claro que ahí viene la parte de que si Wolverine justo se cambia en un lugar donde hay alguna carta importante en alguna ubicación ya no lo vas a poder destruir, pero de todas maneras sigue siendo una, una muy buena ayuda, o sea con un Galactus por ejemplo ya tienes ahí una cartita ya con 4 de poder que se pasa a la ubicación de Galactus o de repente hasta un poquito más ¿no? no sé si, hubiese, si le hubiesen puesto que se duplique su poder cada vez que se destruye pero creo que más 2 está bastante bien por el momento creo que está bastante equilibrado y lo que decían los desarrolladores es que pues les daba mucha pena de que Walvora siendo un personaje tan icónico sea tan poco usado entonces es como que se han arriesgado un poquito eh, poniéndole pues un buen bosteo para que sea bastante popular y se vea hasta qué punto también se puede llegar a hasta qué punto también la gente lo va a usar y ver si en el futuro lo siguen subiendo o no pero este tipo de cosas por ejemplo si sí me gustan estos son cambios muy buenos son eh, movidas un poquito arriesgadas se podría decir pero que a la vez se hacen con bastante no nostalgia por el mismo personaje por tratar de hacer de que brille de nuevo y ahora nos vamos a la última carta que ha sido realmente penalizada yo no sé si va a haber gente que se va a quejar por esto. O van a decir, no, quedan hecho a mi carta. Yo justo la había comprado en la tienda de tokens. Devuelven de mis tokens. Yo no sé, pero de hace tiempo ya había una gran eh, incomodidad con esta carta. Yo incluso la juego también, porque pues no, si no, como te dicen, no, si no puedes vencer los es algo así, ¿no? Creo que mucha gente también comenzó a jugar líder por esa razón. Porque es muy difícil responderle, digamos, en el último turno. Si es que te está llevando por delante tu oponente y te va a jugar líder. Entonces, eh, acá líder, ¿qué han hecho? Le han aumentado el poder a 7. Ya, le han aumentado su poder a 7. ¿Y qué dice acá? La habilidad, ¿eh? Le cambiaron la habilidad. Creo que es de las pocas veces o no sé si es la, es la primera vez que hemos visto que le están cambiando la habilidad de una carta. Por algo, o sea, un poco, di, un poco diferente a lo que tenía. O sea, están conservando la esencia de, de, de copiar las cartas, ¿ya? Eh, pero de una forma un poco distinta. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice acá? Al revelarse, ok, sigue teniendo el efecto revelarse. Copia todas las cartas que tu oponente haya jugado a la derecha de aquí, dice pero en tu lado dice, ah mira esto está esto está interesante porque tú tienes que adivinar ahora, o sea tú pones al líder en una ubicación y tiene que haber un espacio a la derecha y justo tienes que adivinar que tu oponente va a jugar esas cartas o va a jugar cartas del lado de esa ubicación de la derecha del líder y todas esas cartas que juegue el líder las va a copiar, esto ya se vuelve algo más predictivo, algo mucho más difícil de que el efecto del líder pueda brillar Van a haber situaciones probablemente donde el líder se puede utilizar bien eh, en este tipo de con este tipo de habilidad que tiene. Pero con esto que están haciendo la carta le han bajado bastante el poder. O sea ya se vuelve una carta en vez de líder pues prefer, así como está el líder ahorita prefiero utilizar a Magneto. Por ejemplo me parece más útil Magneto que el líder ahorita. Pero seguramente se tratará de dar algún uso pero es que ya se vuelve complicado usarlo ahorita. Porque en las situaciones que se dan la, en las batallas generalmente vas a tener ubicaciones donde vas a tener que, donde va a estar muy incómodo jugarlo al líder para poder hacer, para poder explotar su efecto. En este caso, el efecto que le han puesto ahora. Ahora, esto es algo parecido a la carta, esta, esta carta de coste 5 ahorita que no recuerdo el nombre, pero acá les digo cuál es. ¿Dónde está esta cartita? Por acá les digo cuál es esta carta. Esta carta es Clo, ¿verdad? Ya, esta carta, por ejemplo, la ubicación a la derecha tiene más 6 de poder. Pero, ¿qué pasa si Claw lo terminas pegando todo a la derecha? O sea, digamos a la ubicación derecha. Al final no da bosteo a nada, ¿sí o no? O sea, no hay una ubicación que esté a la derecha de su ubicación. Entonces, ahí Claw no sirve. Algo así va a pasar con líder. Porque líder, si tú lo pones a la derecha, pues no va a hacer nada. O sea, su ubica la habilidad no vale nada ahí. Tienes que ponerlo o bien a la izquierda o bien al medio para que pueda hacer algo la, la habilidad. Si es que tienes espacios o si es que realmente vale la pena que, pa que, que vayan a ver o que creas que tu oponente va a jugar en alguna de esas dos, en una de esas dos o en el centro o a la derecha para que el líder realmente valga la pena, si no F viejo no va a valer, ahora el 7 de poder está bueno porque si sí, igual tiene pre cierta presencia en la mesa, tiene el mismo poder que Aero ahorita por ejemplo y otras cartas, tiene buena presencia digamos con 7 de poder pero... Tienes que estar en esa situación donde a la derecha del líder va a lanzar justamente el oponente de su lado cartas para que tú le puedas copiar esas cartas y puedas terminar ganando la partida. Esa situación va a ser más complicada y me parece un gran acierto lo que han hecho acá. Es una movida que tenían que haber hecho ya desde antes, pero creo que han barajado todas las opciones el equipo de desarrollo y han encontrado, me parece, pues una opción que es bastante viable para que esta carta... Es verdad que estaba muy poderosa que le hayan bajado el poder pero que a la vez pueda de repente seguir siendo usable no que la maten totalmente pero que de alguna forma por ahí bajo ciertas circunstancias pueda servir pero ya saben cómo es mucha gente ve que esto ya lo cambiaron ya no sirve ya no lo usan probablemente y lo van a dejar ahí y van a tratar de reemplazarlo por otra carta bien muchachos y aquí ya cerramos este la verdad ha sido de los pocos videos hasta el momento y espero que sean más videos así, donde realmente estoy muy contento con el trabajo de los desarrolladores, por fin veo que han atinado a varias cositas que tenían que hacer, varios cambios que tenían que hacer, a pesar de que de repente les pueda caer un poquito de críticas y todo, pero creo que son los cambios correctos, la dirección correcta por donde tiene que ir el juego ahorita, y recuerden que la otra semana van a haber nerfeos para Silver Sulfur para Sabu también, vamos a ver de qué manera los van a nerfear, porque que, pues según las estadísticas y, ¿no? y los comentarios también es que son cartas muy fuertes, muy usadas. Así que eso se va, a ver, eh, a, va, se va a ver la semana siguiente. Cómo van a nerfear esas cartas. Esas cartas son cartas de pase de temporada. Y son cartas que hasta el momento no se habían tocado. Entonces, ahora va a ver, están dejando un precedente de eh, estar nerfeando cartas de pase de temporada. Eso, ¿en qué tanto afectará las compras de pase de temporada de parte de los jugadores que compran pase de temporada? Yo la verdad no lo sé. Pero ya crean un poco de incertidumbre con eso. Igual me parece que son cambios que si hacen, si que ayudan, ¿no? A que el juego sea más equilibrado y todo, se aplaude, viejo. Está bien, pero es cuestión de ver qué cambios le van a hacer a, a, a Sabu y a Silver. Les ¿Van a hacer unos cambios tan radicales que probablemente hagan que no se usen esas cartas? ¿O es que van a hacer cambios, digamos, que las traten de equilibrar? Que le bajen un poco el poder, tal vez, y que luego las traten de equilibrar. Pues bienvenido sea. O sea, en tanto se vean cómo se hacen los cambios todavía. Ahorita estamos especulando, no se sabe realmente cómo va a ser cómo van a ser estos nerfeos, esperemos la otra semana, pero como les digo, este video dejando de lado eso, este video del día de hoy me ha gustado, lo he disfrutado bastante porque he visto que el modo de batalla está muy bien hecho, no tiene ningún problema, el dropeo de series parece que ya está aquí porque les he enseñado ahorita a She-Hulk que ya está costando mil de tokens, o sea, ya si gustan, pueden abrir los que hayan, eh, los que hayan ahorrado su cofre, ya los pueden abrir sin problemas, ya van a poder... Eh, tener a, a She-Hulk o a otras cartas que estén bajando a serie 3 Absorbing Man también por ejemplo que ha bajado a serie 3 les puede salir si es que no les ha salido todavía, así que pues los invito a que abran sus cofres ya si quieren o si gustan como ya les estaba diciendo y esto es para suscriptores del canal de la plataforma morada, pueden ustedes entrar también a abrir sus cofres conmigo no en stream lo pueden abrir si quieren, compartimos un, rat un rato, un momento no ahí hablando, abriendo cofres y viendo a ver qué les va tocando, también podría ser algo bastante bonito, pero bien muchas muchachos si ha llegado hasta aquí yo te agradezco bastante este video acá me ha gustado lo he disfrutado mucho la verdad ha estado bastante genial todo lo que hemos visto el día de hoy y también recuerden que tenemos el canal de Discord si quieren también por ahí compartir sus códigos de batalla, retar a alguien también por Discord pueden hacerlo el enlace se encuentra en la descripción de este video y todos los días de lunes a viernes por las noches estamos haciendo transmisiones en vivo en la plataforma morada ahí siempre estoy con todos los muchachos viejos y hoy, y hoy seguramente de aquí en adelante por ahí de repente en determinados momentos del stream se hagan batallas amistosas por ahí esténse atentos también porque estoy tratando de ver cómo voy a, eh, a a complementar digamos ese contenido dentro del stream para que ustedes tengan la oportunidad de pelear conmigo también o por ahí entre ustedes de repente se ve una batalla y se pone tipo modo alguien comparte su pantalla y de repente eso se ve y se castea quién sabe o sea se pueden hacer varias cositas. Hay mucho, muchas cosas que se pueden matizar. Dentro de este modo de batalla. Que da más cosas que hacer. Y hace que todo sea más entretenido. Así que ya saben. Nos vemos allí Un abrazo para ti.